Ya, ¿y qué voy a hacer cuando llegue a la casa? Eh, estar, con estar con los gatos Estar con los gatos ir al baño Hey guys. Hey. Así es, es lunes, y seguimos acá en Valparaíso porque nos pedimos el día. La Monse, por la naturaleza de su trabajo, tiene que trabajar los feriados, por eso mismo se tiene que, obligadamente, todo un día en la semana, así que aproveche de tomarme también un día, y por eso estamos aquí, Celebration 5. Este es el episodio 233 de lunes feriado Hoy huele rico, ¿Toma? siempre hay alguien que está comiendo. Me encanta. Me encanta así. <risa> Oli, Oli. ¿Oli? ¿Oli? soy? ¿Yo estoy en el trabajo? <risa> está dando el bienvenido? Oh, hola, mi ¿Cómo mí. está la vacacionista? Oh. Bien. Mm. Lo primero que voy a hacer cuando llegue a Santiago voy a reclamar por el clima. Puta que hace calor. Hola. ¿Cómo están? Hola. ¿Cómo? ¿Cómo? Hola, ¿Cómo? Suflé. Hola, sufre. ¿Cómo está? Mamón eh, Martes 24 Marca el regreso A la rutina a Dejar este fin de semana que fue bacán Así que volvemos a la rutina Al día a día Pero hay una rutina que a mí me encanta Y es el Oye oh yeah. Preguntan un árbol Víctor Barrera Morales pregunta ¿Nunca has pensado en cambiar tu corte de pelo? Víctor en realidad soy súper, súper cuidadoso con mi pelo. Es mi única vanidad. No puedo, no soporto un, un corte de pelo que no me guste. Entonces, si no está... Si no está roto, no hay que arreglarlo. Y de hecho, el corte de pelo que tengo ahora es como el más... Mmm, tranquilizador Y está bien. Como lo dejó la Felicia, quedó perfecto. Eh. Lorena Madrid pregunta... ¿Cuántos kilómetros andas en bici diariamente? Ando en bici 3 kilómetros para arriba y 3 kilómetros para abajo. Y además pregunta, ¿tienes claro el tipo de audiencia a la que quieres llegar? En realidad no tanto, pero sí tengo... Al final termino haciendo estos vlogs para mí, yo los disfruto haciéndolos, disfruto viéndolos. Va para gente que en verdad sabe que puede hacer más, que lo puede hacer mejor, que puede ser más efectivo en el tiempo y que puede hacer cosas aún más creativas me gusta conversar de estas cosas saludos a Gerson, Rekalice a Marín a Sebastián Valle a Joshi Muñoz a Gladys Riveros a Cat J07 Feliz Lillo Angelina Lillo Octavio Daniela y a la Felicia muchas gracias por comentar eh, caché que en el episodio sobre el compartir o no compartir whatever, mucha gente como que se sintió de que no compartía mi canal y eso está súper bien no hay problema pero ah, no, no suben, hasta ahora estamos bien. Ah, esas fueron las preguntas del la preguntarle del día de hoy. Y en verdad, en verdad no sé qué aprendí el día. Aprendí que estoy súper descansado. Aprendí que el día se me pasó así de rápido. Y tengo ganas de que vean el próximo vlog, que va a estar en tren. Así que no, lo voy a dejar hasta aquí nomás. Episodio 233. Nos vemos en el vlog del viernes. En verdad hay algo que aprendí hoy, es que normalmente para tener más tiempo en la casa edito en la pega, a la hora del almuerzo y últimamente, eh, no sé qué pasa, que cuando llego a la casa a continuar lo poco que me queda para editar, el archivo está dañado y tengo que hacer la pega otra vez como que no está valiendo la pena eh, gastarme ese tiempo al almuerzo así que tengo que buscar otra estrategia ¡Qué lata! tuve que editar dos veces